Tenemos dos objetivos principales. Uno es empezar a generar información asociada a las personas con discapacidad en nuestro país. Como país no tenemos esa información sobre prevalencia, sobre bueno, en qué situaciones de vivienda, de salud, de educación viven las personas con discapacidad. Y bueno, queremos empezar a, a producir ese conocimiento. La metodología de trabajo son las visitas domiciliarias. Entonces, bueno, luego de estos lanzamientos es que nos damos un tiempo para para poder, que puedan ser los vecinos, quienes trabajan con las personas con discapacidad, quienes postulen este, a estas personas para visitas y es desde Pronadis que vamos a los domicilios, podemos conocer de primera mano cómo es esa realidad y poder acercar las prestaciones y servicios que hoy por hoy ya existen para la población con discapacidad y que sabemos que por distintas barreras muchas veces no saben que tienen derecho a acceder a esas prestaciones. ¿no? Sabemos que lo comunicacional este, bueno, muchas veces tiene dificultades en el acceso para la población con discapacidad, entonces bueno es como atender a esa, a esa dificultad que ya tenemos captada. Estos insumos en, en todas estas este, visitas o en el lanzamiento de este programa eh, que va a llegar a, otro, a otra gente, eh, ¿también sirven como insumos para el Sistema Nacional de Cuidados? Sí, en general Uruguay Sin Barreras, por eso la, la presentamos como una estrategia anual. No desconocemos que hay muchas cosas que ya se están haciendo en materia de discapacidad y para ellas es como optimizar la llegada a la población, pero también el hecho de producir conocimiento nos va a demandar producir respuestas también.